Gente de Orbita, Rock al Parque, 25 años, estoy con un amigo de la casa, eh, Cristian de las Fiella, de Pornomotora. Eh, vamos a hablar un poco de su show, cómo se sintió en esa presentación y regresar a los escenarios y principalmente a Rock al Parque. Eh, venía como con, con muchas dudas sobre qué había pasado, eh, digamos con qué tanto la gente seguía llevando a Pornomotora en su corazón y salí sorprendido porque el show fue, fue enorme. No, primero que todo el, el, el, el, el escenario estaba, digamos, la parte del público estaba a reventar. Tan pronto el presentador dijo por porno motora, eh, los gritos del público eran ensordecedores y así se mantuvo casi que hasta el final del show. O sea, fue, hubo como mucho, o sea, no sé, un show del hijo de puta, güey. <risa> bueno, Cristian, vemos que en ese show... La, siguen las buenas canciones de motora sigue ese sonido bacano de motora pero viene un ritmo mucho más acelerado mucho más rápido, ¿por qué esa transformación? ¿por qué se dio este cambio en, un poco en el sonido de motora Yo siento que el mundo ahora va un poco más veloz un poco un resto más veloz y yo sentía que a veces me estaba quedando también un poco ahí necesitaba más conexión y yo tenía sentía, como dice la canción, tal vez más velocidad es lo que necesito sentir y eso fue lo que se le, se le, se le incluyó se le metió eso y se le metió más corrosión y no sé, creo que es el sonido que sentimos que es el que debemos hacer ahora, pues. ¿Cómo vas con este álbum de homenaje donde tienes 10 temas emblemáticos de la banda? Sé que lo lanzaste hace poco y lo, lo estás vendiendo a la gente. ¿Cómo ha ido la venta de ese, de ese álbum? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque eso salió ayer. Eh, ayer vine y ya se han vendido bastantes y no tengo ni idea cómo va. Pero yo creo que, yo creo que bien porque he firmado hartos hoy. Bueno... Vienes de, haces parte de, de, de Rock al Parque por tu música y por tu trayectoria, ¿cómo has visto la evolución del festival? Eh, no sé, no sé porque no, no, no he entendido bien de, de qué va Rock al Parque, lo veo mucho más organizado, lo veo más maduro, siento que el festival es... Tiene, tiene espíritu propio y va para donde le da la gana como que ya no se sabe si el festival tiene que ir según los objetivos que tenía hace 25 años o si tiene que hacer otra cosa, como que solamente existe y cada vez es más poderoso, así como el gorila ese que sale entonces pues no sé, por el momento pues dejarnos llevar y ver a dónde nos lleva Bueno, eh, hablemos un poco de cuándo vas a lanzar algo nuevo, si ya tienes preparado algo, ya podemos hablar de nueva música de Pornomotora eh, sí Estamos eh, trabajando en un par de tracks, que yo espero estar sacando el próximo por ahí en un mes, entonces pues nada, estén pendientes que seguramente vendrá un próximo track pronto. Bueno, Cristian, para terminar te tengo el micrófono, te tengo la batuta para que dejes un saludo a todos los parceros de Orbita Rock que siempre están pendientes de la música de Pondomotora. Bueno, pues eh, para mí es muy grato aquí estar en Orbita Rock como siempre, y pues nada, un saludo gigante desde el fondo de mi corazón para todos. Chao.